Juventus y Manchester City avanzaron a los cuartos de final de la Champions League. El equipo de Turín revirtió un 0-2 en casa con una actuación brillante del portugués Cristiano Ronaldo. Con dos goles de cabeza en cada tiempo más un penalti a cinco minutos del final del partido, Cristiano le dio la victoria a su equipo y lo instaló en cuartos de final, eliminando al Atlético de Madrid. En la otra llave el Manchester City goleó 7-0 al Charque 0-4. Los goles de Sergio El Cunagüero y Sané por partida doble, más los tantos anotados por Bernardo Silva, Phil Foden y Gabriel Jesús, sentenciaron un global de 10 a 2 a favor del conjunto inglés. Aún quedan por definirse las llaves Barcelona León y Bayern Múnich Liverpool. ¿Cómo definirías en una palabra la actuación de Cristiano Ronaldo en su actuación contra el Atlético de Madrid?